¿Qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Son ahorita cerca de las cinco y media de la mañana. Se preguntarán por qué estamos grabando y vamos en una bicicleta a estas horas. Pero lo que les tengo preparado el día de hoy es que quiero que vean cómo es el amanecer en la isla de Cozumel. Tengo entendido que aquí es el lugar donde primero amanece en todo México. La neta yo he ido, pero quiero compartirles esta cosa maravillosa. La neta es una experiencia que, que quiero que vivan conmigo. Ahorita, pues, ya hay un poquito de movimiento. Sí es muy común que las familias se asumen aquí a los, a los amaneceres. Y pues nada, agarremos camino y vamos a pedalear cerca de unos 40 minutos. Ahorita nos vemos. Prácticamente, raza, el camino que nos va a llevar a ver el amanecer es solo una recta. No hay curvas, no hay nada, es una simple recta. Entonces, el lugar a donde vamos se llama Mezcalitos. Les voy a hacer una toma cuando ya nos estemos aproximando. Sirve que hay un poco más de luz y pueden apreciar mejor el paisaje, ¿va? Los miro. Raza, por un momento pensé que no llegaríamos a tiempo pero fue mal cálculo mío, estamos a tiempo, vamos a esperar el amanecer, ahora simplemente vamos a checar un buen lugar donde poder sentarnos y simplemente esperemos, disfruten. en una rodada en las bicicletas y resulta que vamos a cruzar de la isla de Suel a la pasión este, ahorita les enseño los barquitos literal la, la isla se ve como a 500 metros de aquí, este, quiero que la vean ahí en el fondo se alcanza a ver entonces lo único que tenemos que hacer es esperar nuestro turno y nos cruzamos el chiste es que traemos bicis y creo que es por eso que hay un pequeño problema, pero en cuanto estemos allá, nos volvemos a ver Okay. Mm -hmm. caminar, uh -huh. nunca vas a terminar la isla porque las puntas ya se unieron, ¿sí? oh. entonces la isla de la pasión, uh -huh. así ya no es una Just isla, es una península. Fuimos timbados, timbados, embaucados, fuimos embarajiñados, esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Si ¿Sí con con con con con con de de nada, primero. sí. Tuvimos la fortuna, amigos, que prácticamente cuando les enseñé el clip pasado, ni un minuto pasó para que nos dijeran que ya podíamos abordar. Las bicicletas nos hicieron favor de cuidarlos en la otra isla, entonces ahorita lo que vamos a hacer, pues vamos a estar conociendo un poquito la isla, vamos a estar recorriéndola, y aproximadamente vamos a estar aquí cerca de cuatro horas, cuatro horas y media, entonces vamos a ver eh, todo lo que podemos conocer, y disfruten el viaje, nos miramos. gran diferencia entre el agua, o sea chequen lo cristalina que es, estoy enamorado de este sitio, estoy muy muy enamorado de esto. sigamos conociendo. allá de ver a Isla Pasión como un sitio turístico, pues yo lo veo como un sitio donde todas las familias cozumeleñas se reúnen pues a disfrutar de un día de playa. Es muy bonito ver que papá, mamá, tíos, primos, por un lado se encuentran preparando la comida o alistando todo para que los pequeñines pues se arrimen y por otro lado está pues los niños disfrutando del agua dando aprovechando al máximo pues este contacto que se tiene con la naturaleza, es muy bonito ver a las familias así reunidas, compartiendo, disfrutando de una manera muy, muy sana, es una buena impresión de la que me estoy llevando aquí de todas las familias cosmeleñas. Saludos. Si ¿Sí salieron, Saludos. Saludos. Hola, bonito, bonito domingo. Visita en Casumel. Visita en Casumel. Muy bonito. Aprovecho, saludos, saludos. Hola. Les digo amigos, las familias cosumeleñas son muy alegres, te contagian de su alegría. Si tienes un mal día, solo habla con un cosumeleño y créeme que te va a dar para arriba. Muy bonito, me gusta mucho que las familias aquí se reúnan. Se me hace muy padre y pues se sienta esa unión. Es muy, muy bonito Gracias. eso. Disfruten su comida. Gracias. Saludos. ¿A dónde voy a ver? Eh, yo soy de Zacatecas. Sí, pero vamos a estar un ratito aquí. Sí. Bueno, permiso. Nos vemos. Visita Cozumel. Visita Cozumel. Dos kilómetros caminando pero apenas encontramos una sombrita entonces vamos a agarrar un poquito de aire porque el calor está muy criminal ahorita vamos a seguir Dice sí, amigos como después de casi cuatro horas y media de estar caminando hemos recorrido la mayor parte de la isla, nos faltó adentrarnos a los manglares pero siento que para poder adentrarte allí necesitas pues un, un tipo de calzado especial más que nada porque pues hay muchísimas ramas, hay de por sí las moscas me estaban comiendo con, con la simple caminata pero en otra oportunidad pues venimos más preparados para recorrer y adentrarnos en, en los manglares Hemos pisado tierra firme y no me queda más que agradecerles amigos por acompañarme en esta aventura. Siempre es un gusto eh, que puedan acompañarme en estas pequeñas aventuras. Ayuda viendo... a la gente y vuela y ayuda gente. Pues nada, sean felices y nos